Lo mismo les da a esa calaña Lo mismo les da que sea en Ucrania Lo mismo les da que sea en España De algo tenemos que morir No tienen entrañas y como si no hubiese pasado nada Como si no hubiera pandemia Ahora alguien comienza como si nada Una guerra que ya estaba anunciada Y se reúnen los grandes, los poderosos Y no arreglan nada solo teatro, todos al pozo que anuncian como si nada que será un desastre que la muerte y la destrucción es su viejo arte lo mismo les da esa calaña lo mismo les da que sea en Ucrania lo mismo les da que sea en España de algo tenemos que morir No tienen... Entrañas Y ya han comenzado... Los bombardeos Y los han comenzado esos hijos de... Putin Todo el mundo calladito No pasa nada Y estoy seguro que nadie... Quedará en retirada. Y aguantar que solo somos el pueblo. El que le está de comer. Sin nosotros no hay arreglo. Nos van quitando las vidas y lo poco que nos queda. Pongámonos a cubierto. Son ya.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 De algo hay que morir No tienen entrañas No tienen entrañas tío. Y llegó la guerra